Bueno, pues bienvenidos a todos y buenas noches este pedazo de campeonato que va a empezar en esta ocasión tenemos los Porsche GT eh, un campeonato bueno saludar a, a la gente de, de Team Mazazos que gracias a ellos se va a poder hacer este, este campeonato que aspira aspira a ser algo grande ya te ya hemos llenado eh, Tres splits, eh, tenemos abiertos tres servidores, en los cuales, bueno, el día de hoy que es la clasificación para el campeonato, nos iremos moviendo de un, de un server a otro, ya que, que bueno, el server el primer día es clasificatorio, y entonces no hay ninguno. Luego ya se decidirá los ocho primeros de cada los pilotos de primeros ocho pilotos. Se clasificarán ya para la ronda 1 y, y bueno, al final son 24 pilotos por servidor. Yo creo que va a ser un campeonato bastante interesante. Por aquí tenemos el calendario también para dubai Ya ya será la primera ronda. Tenemos Nimbo, tenemos Mid ohio Red Bull, Nos Live. O sea, circuitos muy interesantes y, y súper recomendados, ya que no está en. En, en otros simuladores y bueno para empezar esta clasificación este fin de semana ayer estuvieron también entrenando los chicos pudieron marcar tiempos eh, tenemos el circuito de Motorland aragón eh, donde ya está en la sesión de práctica dentro de unos minutitos va a empezar la, la sesión de, de clasificación y como, como os comento iremos iremos moviéndonos a través de los de los diferentes servidores que hay hay tres servidores abiertos vale eh, a ver el track mark no funciona bueno un poco de info de, del evento y nada comentaros este campeonato mm, organizado por Team mazazos la idea principal es de Team Mazazo y la gente que se lo está currando son ellos eh, nosotros simplemente le ayudamos en lo que podemos eh, temas de servidores, eh, retransmisión y, y bueno yo creo que siempre hemos pensado que, que lo importante es sumar en vez de restar y de esta manera yo creo que, que bueno la colaboración siempre es buena eh, tenemos en este servidor a, a Edu mil que va a estar ahí sí o sí seguramente eh, José Manuel eh, Jesús Marín Martín Juan Luis bueno, me gustaría también comentaros a ver cómo se escucha la, la retransmisión, si se escucha el sonido de fondo o okay. qué. Y vamos a ir viendo ya los pilotos que están marcando tiempo. Bueno, Perea, eh, tenemos ahí a un segundo ya de 2000 edu, edu mil se está distanciando también de jesús martín eh, otro segundito 28 de, de juan luis y era rey ahí está por aquí Gorca, andrés rojas roberto miergo ariel Zatoni el único piloto argentino que tenemos esta noche alejandro díaz reina también david figueroa luis bisiotto efren figueroa Eric Castro, Jordi Audet, eh, Jordi Ángel, David Jareño, Nacho Rodríguez, José Jorge Soto, perdón, y Rafa Dienicu. Bueno, eh, va a empezar en tres minutos la sesión de clasificación. Este es, eh, es el Split A. Eh, comentarme en los comentarios si si se ve correctamente, si se escucha bien los motores. Eh, se me escucha a mí qué tal qué tal lo estáis viendo bueno yo creo que podríamos pasar a sesión de clasificación será me voy a echar un vistazo porque la configuración del servidor siempre es bueno comentarla también bueno, el combustible y la, los neumáticos están normal, el daño a full, slowdown, slowdown, las la reglas para quien acorte, el Z-Fizet, eso no lo habíamos comentado, pero este campeonato será de Z-Fizet, ¿vale? Eh, no, máxima igualdad. Eh. Bueno, este campeonato, no, esta ronda clasificatoria. Luego lo, los splits. Eh, Los que, eh, lo que se clasifiquen para la split A será con setup abierto. Y el segundo split de, y el tercero será está eh, cerrado. Máximo de incidentes: 30 para esta cl carrera clasificatoria. Y, y, y bueno, multiplicadores por 5 del tiempo dinámico siempre está bien motor motor no, aragón con los sports gt bueno aquí tenemos el split primero pilotos preparándose ya para la clasifica la clasificación de la carrera recordar que eh, tres servidores están ahora mismo están corriendo en tres servidores todos los pilotos y y esta carrera les dará a los ocho primeros pilotos de cada servidor, le dará un lugar en, en la primera ronda en el Split A con, con gente muy conocida que estamos viendo ya por aquí. Vamos a ir ahora en el cambio de sesión. Vamos a salir y nos vamos a ir a, a otro server. Estamos en el Split A, el server 1. Por decirlo de alguna manera, eh, estamos aquí. Vamos al B, por ejemplo, para seguir un orden. Y, y bueno, nada, nada, comentar, agradecer sobre todo a, a la gente de Team Mazazos que se lo han currado. Han ha presentado un campeonato digno de ver y digno de, de que se apunte todo el mundo, que es lo que está haciendo. Madre mía, más de 60 pilotos ya, ya estaban inscritos. Y, y bueno, de hecho, ahí hemos tenido que abrir los tres servidores para que ahora estamos aquí en el b en el segundo servidor llamarlo de alguna manera al final no, no tiene preferencia ningún servidor en esta sesión clasificatoria de este fin de semana ya que ya que todavía no eh, se han abierto la, las carreras para marcar tiempo y para ver quién si quién se clasifica para la, el split a de la ronda 1 que será el, el 20 me parece que es El 20 de de este mes eh, de, en Dubai. <coughs> bueno, pues va a empezar la sesión clasificatoria. Estamos en el split B y ahí salta hombre, sabéis Pinsat, eh, de los primeros pilotos que ha saltado a pista para marcar tiempo. Todos los pilotos preparando su mejor tiempo para, para hacer una buena carrera y, tener, y salir desde el principio. Bien, eh, tenemos a Xavi Pinsat en este server, a Javier Soto también a Pérez Tutusaus eh, Marcos Pregi eh, Pablo Oña Noel Cáceres Noel cáceres perdón eh, Félix Pérez eh, Jaco Niña, eh, Rubén Muñoz Pedro Valencia Timo Aca que es el único alemán que hay en pista Vamos a Diego Ferreiro a Ignacio de no me sé eh, Miguel Zaballos, Mauricio Delgado será eh, y Jorge Soto. Carlos, por aquí también me sale no, segundo, un segundo split con 18 pilotos en pista ahora, ahora mismo. Y, y Juan Carlos González ya está marcando el primer sector, los primeros tiempos de ese primer sector, 28-9. Vamos a ir recordando un poco los tiempos este circuito español que realmente ha salido hace poco en Ray Ron, lo metieron en una de las últimas y un circuitazo yo personalmente no lo conozco pero me han hablado muy bien de él tenemos a Juan, a Juan Carlos González de el Team Mazazos va a pasar ya por línea de meta y va a marcar el, el mejor tiempo vamos a ver Bueno, pues ahí tenemos ese 1.439 de Javier Soto. Eh, estoy viendo que la clasificación es el piloto solo en pista. Eh, vamos a subirnos a. Vamos a subirnos a algún coche. ¿Sabe Pinchat? Siempre un buen piloto y se puede aprender mucho de él. Bueno, el primer sector viene mejorando el tiempo general. El segundo sector a ver cómo lo, lo termina. El espectacular sonido el del Porsche GTE. al piloto sabe pinchad de, de vrg de Víctor racing girona compañero de david Treseras y así y esta gente que también están haciendo campeonato en Re Room y yo os animo os animo a pasaros y, y ver lo que, lo que están haciendo bueno, de momento sabe pinchad eh, consigue mejorar su segundo sector su tiempo del segundo sector pero no se lo quita a javier soto vamos a ver es el tercer sector qué tiempo marca de momento la pole 143 9 para javier soto ahí va, va a pasar por línea de metas a javier pinchat pinchado 144 1 wow. solo dos, dos décimas de Javier Soto, eh, el cual viene bastante preparado y, y va a haber una bonita batalla ahí arriba. Bueno, 10 minutos para que termine esta sesión clasificatoria para la carrera. Que vuelvo a recordaros, es parte de la clasificación para la primera ronda eh, en esta Summer Cup eh, ofrecida por Timazazos, los cuales estamos muy orgullosos de colaborar con ellos. Eh, ahí tenemos a, a Noel Cáceres también, que ha marcado muy buen tiempo. Marcos Prey, bueno, y. Félix Pérez en quinta posición. javier Soto y Xavier Pinchat están ahí en, en esos 43, 9 y 44 y pico que vamos a comparar ahora mismo. Nos vamos a ir a otro servidor. Eh, recordad que estamos en el servidor B y ahora pasaremos a. Ahora pasaremos a, a otro servidor, al C, para ver cómo va. Los demás pilotos. Eh, tenemos que ir cambiando de servidor porque más de. Tiene el límite. Tiene su límite de pilotos en, en cada servidor y, y bueno, tenemos que ir. Que separar a los pilotos entre servidores porque ha habido mucha participación. La verdad es que ha sido increíble. Vuelvo a repetir la propuesta que nos. nos les ofrece a los pilotos el equipo Team Mazazos Y, y de hecho ha tenido muy buena aceptación. Vamos a ver qué pilotos están por aquí. Teníamos pilotos punteros como edu Mil en el servidor A. En el servidor B ahí estaba Javier Soto y, y Xavi Pinchat. Y bueno, y aquí tenemos a. Juan Luis Rodríguez. Rodríguez, perdón. Eh, José Peña. Eh, piloto sueco por aquí. Eh, seco Rubén Morán, eh, Roberto gil David Blanco, Tony Santa Clara, David Rico, Mario Sánchez, Francisco eh, Francisco Martínez, perdón, Carlos Iturán, eh, David López, Oriol Balmaña, Guzmán Sánchez, Sergio Durán, Modest Games, Oscar Iván, Oscar Domingo, eh, Kevin Fernández, David Gatti. situada perdón, David Jordi Kuhl y Víctor Marino. Bueno, pues tenemos ahí al piloto Iría marcando ese 144 En el otro servidor había llegado a marcar eh, Javier Soto un 43-9. Eh, muy interesante comparar los diferentes servidores. Y en los últimos cinco minutos nos iremos al servidor a, a ver qué ha conseguido de 2000 y, y compañía. Seguramente hayan bajado ese 44 también. Eh, ahí tenemos a una vuelta invalidada eh, Tony Santa Clara. Ha llegado a conseguir un 1.45.4. Un, Aún está un segundo y medio de de los puestos de cabeza ese 44 0 es ahora mismo el tiempo de referencia en este servidor. José Luis Rodríguez también se ha acercado muchísimo, ese 44 1 está solo en una décima y media a las milésimas. y está Tony Santa Clara, el piloto gallego de mítico <ríe> mítico equipo cacahuete Tingoreca. a Los cuales creo que los han separado en servidores, le ha tocado servidores diferentes al equipo Tingoreca porque el cacahuete está ariel en un servidor, creo, es Luis Peixoto en otro y Víctor Santa Clara en este. Bueno, ahí tenemos a Oscar Domingo de, de Mazazos, eh, con un 1.48-3 actualmente pero bueno intentando mejorar ese primer sector ahora mismo está por el segundo vamos a poner cámara aérea a este trazado espectacular Motorland aragón y, y bueno un circuito que tenemos aquí en españa que, que siempre estamos viendo cataluña o, o quizás jerez no sé bueno, y, y tenemos aquí un pedazo de circuito en el cual pasa el calendario de, eh, el campeonato de turismo pasa por aquí eh, el, el motogp también eh, bueno, infinidad de de campeonatos profesionales cámara fija también que la aprovecharemos sobre todo al comienzo de la carrera eh, me gusta bastante seguir a los pilotos a toda a todo el grupo de pilotos la primera vuelta vamos a cambiar y, y vamos a terminar con el split A ahora mismo estamos aquí en el server C en el cual Iria es el que está dominando con ese 440 muy pegado José Luis Rodríguez y José Peña también ahí a medio segundo vamos al split A tengo curiosidad también por por qué estará haciendo nuestro amigo nuestro gran Edu misil como cariñosamente le llamamos porque seguramente haya bajado de ese 40 y ese 440 439 estaba haciendo Javier Soto en, en el server B y Lía, el piloto sueco es eh, un 440 no sé si igual han mejorado en estos últimos minutos algún piloto ese tiempo, y aquí seguramente tenemos a Jesús eh, Edu 1000, Edu eh, Jesús Martín también a medio segundito. Bueno, bueno, pues aquí hay mucho nivel. Eh, Jesús Martín eh, se habría llevado también la pole en, en cualquier otro servidor con ese 43-8, espectacular. Eh, que ha marcado Jesús Mari Martín, pero claro, el único inconveniente que tiene en pista también a Edu Mil que ha bajado de al 43-2, o sea, una brutalidad a un segundo que parece mucho tiempo, pero realmente sigue siendo un muy buen tiempo el que ha marcado José Manuel Brea, el cual tiene 44-2 estaría en puestos muy altos en cualquier otro servidor, está claro que este es este split A es el que mejor está marcando los tiempos y, y bueno mucho nivel en pista. No mira, aquí están han coincidido aquí Ariel, Tatoni y Luis Pisiotto que el mismo servidor es gente del mismo equipo bueno, ahí tenemos también a Alejandro Reina seguramente estará retransmitiendo en, en su canal de, de Twitch y nada, animamos a la gente que. hay bastantes pilotos que, que estarán retransmitiendo en sus canales, animamos a todos que si quieren ver la onboard desde dentro, la verdad es que yo aquí la pongo de vez en cuando pero, pero bueno, con los comentarios de, del piloto siempre son.. siempre se aprende bastante. ¿Eh? Y viene mejorando o sea que... Bueno chicos pues Va a terminar la sesión de clasificación eh, Comentarme si se escucha bien lo... Las voces, los sonidos de los coches y todo bueno, aquí en este, en, esta, en este server, en este split A, eh, tenemos a Edu Mil, que se ha llevado la pole con ese 43 2 Jesús Martín, eh, José Manuel Brea en tercera posición, Roberto Mielgo, Andrés Rojas, Juan Luis, Alejandro Díaz Reina, Corcavarro, Ariel Zaton y Luis Pisiota hasta ahí el top ten. Verdad que son los ocho primeros los que se clasifican para el split A, el split 1, el server 1, como queráis llamarlo, para la ronda 1 de, del 20 de este mes y, y nada, empieza campeonato súper divertido, lo voy a pasar en grande con estos ports a eh, ser. Eh, bueno aquí ahora hay un, un warm up de tres minutitos eh, Porsche, estos son los eh, Porsche GTE y luego el, el top split, el split 1, el server 1 el server A eh, será con el Porsche alemán, el Porsche de carrera CAP, eh, setup op, eh, abierto y el, los splits el 2 y el 3 que serán clasificatorios para para intentar clasificarse para la siguiente ronda del de, de, de top split. Eh, los servidores clasificadores serán ser, ser, el tanto el 2 como 3, será con el, el 911 cap ¿vale? Con, con el setup. Fixer. Bueno, pues ya tenemos por aquí a los pilotos preparándose. Este Warmap, la verdad es que es muy interesante para para que todo vaya eh, gestionando esa, esa goma en frío eh, ese peso de combustible que es cuando más cargado vas recordar en las carreras eran de 40 minutos eh, clasificaciones de 15 y, y bueno me parece que eran los tres o cuatro primeros de, de la de los L clasificatorios. Luego ya a partir de la primera ronda eh, son los tres o cuatro primeros pilotos los se, se clasifican también para la, la siguiente la, para el split uno en eh, la siguiente ronda. Parece un poco lioso, pero en verdad pasar por, por la web de RRS de Run Spain o por la por el Discord de team Mazazos o, o donde queráis podéis preguntar también el Discord de RRS donde queráis y, y se a la Info y, y podéis participar con estos grandes pilotos. Y tenemos en pista, ahí tenemos ahí en cámara a Eduo ahora tenemos a Juan Luis. Todos con la misma skin, ese Porsche blanco con los GTE. Recordar que son tres servidores abiertos, donde los ocho primeros de de cada carrera que se haga eh, podrán estar ya al split 1 el 20 de este mes, que caerá en domingo. Recordar, eh, a partir de, del 20 ya son todos los domingos a las 8 de la, de la tarde. Una cita <risa> garantizada, vamos a estar muy divertido este campeonato. Por lo menos va a haber muchísimo nivel. Y, y bueno, de momento yo creo que nos quedaremos aquí con en este servidor a ver cómo termina cómo empieza la carrera recordaros también que hay 30 incidentes por carrera eh, los cuales se cuentan los slowdown como uno y los car colisión los los choques con otros coches como cuatro puntos con cuatro puntos o sea que se llega rápidamente a esos 10 20 puntos de incidente si tienes algún problema y, y en 40 minutitos hay que saber gestionarlo hay que ser limpio hay que respetar a, al oponente y bueno va a empezar esta sesión clasificatoria de esta carrera de con los Porsche GTE Ahí estamos a bordo de Roberto miergo Bueno, y da comienzo este maravilloso campeonato ofrecido por Team Mazazos, colaboración con RRS. Hemos visto allí al fondo algún piloto que ha tenido algún problema en la salida. De momento, preciosa imagen, eh. mucho respeto en pista, Estaban respetando esos paralelos, ahí cada uno en su trazada, muy bonito de ver. Edu Mil eh, ha salido primero y se mantiene primero. Ahí tenemos a Jesús Martín. En segundo lugar, Brea, eh, José Manuel Brea, muy pegado, eh, Andrés Rojas, y Roberto Miergo, Olga Barrón, ahí vamos ahora mismo. Vamos a poner eh, el plano con cámara fija. Track, por allí hemos visto eh, que va a perder bastante tiempo se miden, eh, en la tierra bueno eh, eh, anuncio de los comisarios eh, Eric Castro un slowdown por, por abusar de los límites de la pista tener cuidado con los slowdowns porque al final vas hace a hacer perder más tiempo del que bueno, está con sonido del que de este Porsche GT. Suena el barullo de coches y ahí vemos todavía algún paralelo eh, se mantiene. Se puede decir, ya sabéis que podéis reportarlo. Si habéis visto algo ilegal, se reporta a la organización y nada. Y se revisa y se aplican las normas. Bueno, ahí tenemos una, una batalla entre el rey, Juan Luis, por Cabarrón, que le, le acaba de quitar esa sexta posición a Juan Luis, muy reñida. Aquí, bueno, un piloto intentando incorporarse en pista. Yo creo que lo consigue de la mejor manera posible. Me parece que era Roberto creo que era el que se ha incorporado y bueno, mantiene esa sexta posición. carrera bueno grupito que, que están creando aquí entre están muy pegados eh, Roberto Mierco, Gerard Rey, Juan Luis al rey con roberto mielgo y aquí la vista trasera del coche de roberto mielgo la batalla que están teniendo estos pilotos ya os digo que aquí hay un poquito bastante interesante un zoom, posiciones un poco más retrasadas a Rafa de Nico que acaba de adelantar a Jordi Ángel Alejandro Díaz Reina se ve que ha tenido algún problema y, y está bastante retrasado por lo que veo intentando adelantar ahí a, a Jordi Ángel que creo que no tiene no ha tenido bastante rebufo y no ha podido seguir cuidado que se aprovecha de <laughs> del error y al final lo ha conseguido Fadinicu de Virtor Rasilona también ahí dando guerra, Efraín Figueroa también aquí a Eric Castro y, y David Figueroa que está teniendo una bonita batalla a la caza de Ariel, está muy mal, en décima posición vamos a volver a ir a alejandro está adelantando hay pilotos muy, muy pegados Todos. están a la estela del coche de delante y ahora al rey hacemos ahí un slowdown bueno, plena lucha con roberto mielgo bueno, bueno slowdown para a todo el mundo, a también. ¿no? Y bueno, por puesto de cabeza, vemos ahí a nuestro amigo Edu Mil, que va en primera posición. Vamos a poner su... Distancia ya tiene cinco segundos en apenas 8 minutos de carrera. A cinco minutos tiene a, a Jesús Martín y hace muy buena carrera eh, el piloto de en Segundo lugar, que seguramente si se estuviera en cualquier otro server de los tres que están abiertos, eh, estaría liderando la carrera. tercer lugar, el tercer posicionado, ahí tenemos a José Manuel Brea haciendo un carrerón también, el piloto de playas con Motorsports, eh, con ese Porsche GTE, teniendo una, una carrera bastante limpia a dos segunditos con opciones de esa segunda posición y, y defendiéndose también un poco de Andrés Rojas, el cual está también a dos segunditos en, en cuarta posición. por detrás fijaros lo que viene viene el que detrás justo detrás justo detrás trae a, a roberto miergo muy pegado a menos de, de un segundo vamos a poner ese con tenemos aquí están teniendo una buena batalla es, están sabiendo eh, por un lado defender Gorka que lo está haciendo realmente bien sin cometer ningún error y no cediéndole nada ninguna décima a Roberto. Y Roberto por otro lado va ahí intentando intimidar al, al piloto que tiene delante en quinta posición. Un poquito por detrás viene ahí Gerard Rey. De, de Roberto Mielgo intentando dar casa a esta gente era el grupo que eh, había empezado la carrera y, y tenía un grupito bastante divertido había ha habido bastante adelantamiento al principio de la carrera Por detrás viene Juan Luis a menos de un segundo también de Gerard Rey que no sé no sé mucho lo va a tener pillando eh, perdón es Gerard Rey vale. Siento por detrás a medio segundo pillando ya a Juan Luis muy pegado de Juan Luis Ariel Zatoni también que no quiere perder la, la estela ahí tenemos al piloto caracuete Tingoreca detrás de su compañero el piloto argentino en décima posición Aquí tenemos un grupo también bastante interesante. El Frente está dándole caza a Alejandro Díaz Reina, el cual se ve que está en plena lucha, efectivamente está ahí en paralelo con Rafa de Nico de virtor Racing Girona. Y bueno, espectacular que están teniendo ahora mismo. Mira, al final Alejandro Díaz Reina eh, por el interior ha conseguido esa, esa P13. consolida esa P13 a Alejandro de la Reina y, y bueno yo eh, quedan 28 minutos de carrera vamos a concederle 12 minutitos a, a cada server más o menos y luego si acaso, hacemos un repaso final no sé. claro es que hay tres servers abiertos estamos ahora en el split A hay muchísimos pilotos se ha tenido que abrir tres salas entonces son Carreras clasificatorias para el, la ronda 1 que será el 20 de, más de, de junio de este mes. Entonces, yo creo que mejor ir a otro server. Aquí está bastante terminada la cosa. Dejamos a Edu Mil que, que continúa ya esa, esa hazaña por el la primera posición a 7 segundos ya de, de Jesús Martí y un poco por detrás. Eh, Manuel Brea. Bueno, pues vamos a cambiar de servidor, vamos a salirnos de este. Está bastante interesante la carrera, pero Pff, hay que darle cobertura a los tres servers. No hay ninguno que.. En este server A está habiendo muchísima igualdad, ¿no? la verdad. Y, y. bueno, y un nivel altísimo, hemos visto, ¿no? Ahí Edu y la gente de delante marcando unos tiempos que no son fáciles de conseguir. Eh, voy a echar un vistazo por aquí a YouTube. Que vaya todo bien, sí. Eh, bueno, comentarme si. Eh, comentarme si se escucha bien todo, si se está viendo bien, si se escucha bien los coches. Y, bueno, comentarme algo que.. que vea yo también como Bueno, bueno pues aquí estamos en el split bed, eh, liderado por Xavi Pinchat el cual creo que Javier Soto ha tenido algún problema porque también estaba marcando muy buenos tiempos en clasificación y, y ha sido relegado a, a la tercera posición, la segunda posición para Pérez Tutusaus y un poquito por detrás, las Cáceres. es la batalla que están teniendo Javier Soto con Pérez dos pilotos de un nivel altísimo y mostrando sus capacidades al volante del Porsche GT bueno es la batalla más los pilotos que más pegados están eh, por detrás tenemos a los cárceres Marcos Preji que Félix, Félix Pérez está dándole caza a, a Marcos Prendi, que eh, tenía un segundito. Eh, Pedro Valencia también está por aquí. Gonzalo eh, Rodríguez, Timo eh, Arca, eh, Rubén Muñoz, Jacomeña, Juan Carlos también está en batalla. También una buena batalla aquí. Eh, Juan Carlos de mazazos eh, y disputándoles a P11 a Jacobiña. Pero nos vamos a quedar con Javier Soto porque son los pilotos que más en batalla están más pegados. Eh, Javier Soto está intentando ahí coger el rebufo el, en la resta de aquí de Motorland Aragón. Y bueno, muy reñida esta carrera en este en esta, en el servidor 2. Hemos puesto a, a su nombre, da igual ABC sesión clasificatoria para, para el Y los ocho primeros pilotos de cada carrera de los tres servidores eh, se clasifican. Bueno, vaya bajada, vaya eh, curvas enlazadas que hay aquí. vamos a Javi, eh, javier soto que, que ahora ya está intentando de darle caza a sabi pichad después del adelantamiento con Ahí Juan Carlos González con Jaco están teniendo una batalla bastante buena estos tres pilotos. Un poco por delante está también Rubén Muñoz. Y bueno, lo que estoy viendo es muchísima igualdad. En estos.. En esta mitad de carrera ya se puede decir, ¿no? Porque si 40 minutos ya estamos quedando en 23 minutos. rodando muy pegados estos pilotos. lo tiene muy pegado al, al coche de Rubén Muñoz coge el interior, tiene el paralelo y efectivamente mete el coche bien muy cauteloso es Rubén Muñoz ha, ha abierto para que adelante yo creo que ha entendido que viene un poco más rápido y, y bueno si puede mantener el ritmo que trae Jaco habrá que cubrir, cubrirse también de Juan Carlos González de equipo mazazo yo creo que no habrá muchos problemas ya que son de compañeros de equipo pero pero bueno como siempre decimos a los últimos cinco minutos no, no hay amigos seguido de Juan Carlos González, con Gonzalo Rodrigo, el cual está también pillando a su compañero de equipo, a Pedro Valencia, esa P7 que la están disputando. Un poco por delante está Félix Pérez también. Marcos pregi que, que bueno, esto es el monopolio de mazazos. Aquí yo creo que está en, a nivel de entrenamiento se lo están pasando realmente bien, pero disputándose pues esas ocho posiciones primeras que hay para, para la primera ronda. O sea que se lo tienen que estar pasando muy bien. Cuando rodas con gente conocida, es eh, un disfrute. Yo creo que hay más diversión por, eh, por el tema de no sé, te quitar un poco. Eh, ese estrés de rodas con gente que no conoce y... disfrutamos y si ya si están conectados y de y... bueno vamos con, con el líder de la carrera del SPD sabe pinchat ahí lo tenemos eh, a dos segunditos tres segunditos de Javier Soto que está haciendo una, una buena carrera también. mejor tiempo me marca un 3 Sabe pensar. Bueno, pues ahí tenemos al piloto de. De Víctor Racing Girona, liderando esta carrera a seguir pinchada. Eh. Enorme. Me piloto todos estos grandes pilotos se estarán en la ronda 1 en el split A, y, y ahí podrán disputarse las primeras posiciones y, y verán un gran espectáculo de, de un nivel muy alto bueno lo que vemos aquí en el split tape es un claro como azazos están ahí en posiciones muy pasándose pasándoselo realmente bien intercambiando posiciones y, y demostrando sus dotes al volante pegado yo creo que en una de estas va a intentar meter el coche ya le está mostrando el, el morro ya está disputándole ese paralelo pero un pedro Valencia está sabiendo aguantar el tipo de momento no, no ha tenido ningún error y, y puede mantenerse ahí en esa P7 eh, por detrás viene eh, Pablo Oña bueno Pablo Oña está un poco más retirado Carlos González que también dándole caza y a Rubén Muñoz. Está, esto ya lleva un ratito así cuidado con Gonzalo que le va a meter el coche en cuanto pueda Pedro lo estamos viendo venir ya hay en algún sector se pegan bastante bastante y mucho. Esa, esa P7 y justo por delante tenemos a Félix Pérez también muy, muy pegado de Marco y eh, el cual yo creo que todavía no tiene suficiente rebufo para, para lanzar el coche en ese frenado de, de la recta sigamos con esto porque aquí sí, <ríe> sí está más pegado y sí se nota bastante más el rebufo y Gonzalo lo está aprovechando Bueno, este split B se caracteriza sobre todo por el dominio de, de los mazazos. Vamos a ver, desde... los 10 primeros son prácticamente todos de Mazazo, excepto esa que se desmarca, que continúa ahí liderando la carrera. y aquí con este piloto muy fino bastante limpio y... y rápido que es lo que pretendemos todos no 145 3 bueno pues Gonzalo continúa ahí su hazaña con tra Pedro Que lo tiene pegadísimo ¿no? lo tiene pegadísimo Y claro, efectivamente Aquí en esta rectita Le voy a mostrar el coche Y buen adelantamiento Buen adelantamiento De Gonzalo los De una subida en los muelles tanto del nivel en el sin racer que tenemos el volante que nadie tiene sensor de movimiento ni nada de eso ni... y bueno con el force feedback intentan simular esas cosas y realmente le, casi que lo consigue se aprecia se aprecia bastante bien y donde más en estos circuitos que hay hay bajadas, subidas y diferentes niveles, pequeños baches. Bueno, pues muy interesante este split B, el cual ahí lo vemos liderado por el equipos mazazos. Eh, y Javier Soto que continúa ahí a, a dos segundos y medio, no se sé, distancia mucho de Xavi Pinchar. Queda 15 minutos menos de la mitad de la carrera y, y si Savi Pinchá se despista va a tener ahí a un piloto que lo está esperando. A no, ahora se acaba de acercar mucho a Pérez. Lo ha cogido, ha cogido y se ve que Pérez ha tenido algún problema. Eh. servidor, recordar que son tres servidores abiertos, son los ocho pilotos de cada servidor, de cada de los tres servidores que están abiertos, son los ocho pilotos los que se clasifican para el 20 de este mes, en domingo, en cada 8. Eh, el, el Split A estará eh, compuesto por esos ocho primeros pilotos de cada, de cada carrera de se abrirán otros dos o tres servidores para, para la gente que no se ha, se ha clasificado y, y, y podamos estar a clasificarse para la siguiente ronda. Entonces, bueno, un verano bastante apetecible aquí con esto. En esta ocasión tenemos los Porsche eh, GTL o en eh, servidora de cada ronda de será el Porsche el, ¿Sí? el Carrera Cup 119, eh, el server A eh, se está abierto y el, y el server 2 y 3 se está cerrado. Bueno, pues nos vamos a ir a... Me da pena dejar esta batalla porque está bastante interesante. Ahí tenemos o sea, no a está muy pegado a Vele y, y se está disputando el podio esa tercera posición. Pero quedan 13 minutos y nos vamos a tener que ir a al split C que todavía no, no hemos visto cómo va Y ya va siendo hora y así damos un repaso a todos los a todos los servers que hemos tenido abiertos esta tarde Para que puedan clasificarse la, la gente para la ronda 1 Summer Cup un, los ports eh, <ríe> muy buen muy buena oferta que han hecho eh, los dismazazos bueno pues este es el split b el split c perdón Y pues mira, pues el sueco sigue dominando. El suizo. El suizo, eh, Iría... Drogo eh, Peña, José Peña está bastante pegado. ¿no? Está en segunda posición. A cuatro segundos. Pues ahí, eh, estamos a bordo de... De Roberto Gil, que está pilotando en esta posición, bueno, buena carrera de Roberto. Esa eh, o P6 la carrera de 5 a Rubén Morán. Y, y bueno, pues de 13, la tenemos p 11 Guzmán Guzmán Sánchez Sergio en p12 eh, jordi Club en 13 el p13 modes gains es 14 vamos a un grupito más interesante bueno bueno se van muy pegados ahora mismo eh, vamos a poner la vista un poco más general vamos allá jordi Sergio Durán Sergio Durán también a su vez intentando intimidar a, a Guzmán Sánchez Buah, están pegadísimos Bueno, pues ocho minutos ya vemos ahí ese trazado espectacular del Motor Blanca. La verdad es que no, no da respiro, es un circuito que tiene dos rectas pero no, no son tampoco excesivamente largas. Un circuito bastante divertido para los pilotos y divertido de ver. Adelante. Sergio Durán también lo está, está defendiendo bien de y Models Game también muy pegado ¿eh? Ahí la cabeza en ese top ten y quién sabe si son esos primeros ocho pilotos que le daría la posibilidad de participar en la ronda 1 en el split. A tenemos aquí a Mario Sánchez. Oriol Valma, perdón. Oriol está sufriendo ahora mismo a, a Mario, compañeros de equipo y, y nada y disputándose esa P9 que con claras opciones de, de meterse en ese top de 8 y le daría acceso a. y que continúa muy pegado a Rubén Morán con la cámara la trasera de Rubén Morán y vamos viendo las dos las dos diferentes trazadas de los dos pilotos Razor poco a poco va escalando posiciones ya se, se coloca a dos segundos de Torres Santa Clara. Tenemos a Mario Sánchez con, y continúa que continúa con la caza de captura de Oriol. Trasera tenemos a Carlos, el cual yo creo que va a intentar meterle el coche a, a Oscar. Ahí tenemos el coge el interior, bien, bien, bien. Pues va a consolidar la, la posición. El siguiente posicionado es Kevin Fernández. Ahora tiene nueve segunditos hasta llegar a Kevin. A ver si continúa esa mejoría. de Carlos vamos con Jordi Culo que. Parece que ha sido adelantado por Modest Games, Modest Games que conoce bastante bien con el de haberlo probado para la Hubac y, y son de su agrado y bueno, Modest Games, otro piloto que, que también estará retransmitiendo en su canal de YouTube Tengo la parte trasera de. Ha tenido una buena final de carrera, esa P13, bastante divertida aquí con. de esa posición. Su padre, Jordi, que. en esta torre. Bueno, pues ahí tenemos a Mario Sánchez. De Oriol, la parte de delantera ya quedan solo demente tres minutos y ya no tenemos grandes cambios. Tenemos a, a iría eh, dominando claramente esta, esta carrera del Sprint C a José Peña en segunda posición, a José Luis Rodríguez en tercera, Tony Santa Clara en cuarta. Tony y se vea bien el piloto en curva del circuito y cuarta posición bastante consolidado tenemos por detrás a Roberto Gil a Rubén Morán que continúa ahí sin despegarse de Roberto Gil de... que había dado caza a Roberto eh, ha conseguido esa P5, pero bueno, no vemos No se ha parecido y se disputará esa posición a los dos minutos que quedan. De Por detrás, David Blanco, David Rico, Orión, Parmaña y Mario Sánchez, que, que, continúa, que continúa muy pegado. Y estas dos vueltas o esta última vuelta que quede ya, ya son los cuatro intentos que te queda ya para disputar esa posición. Vamos a enfocar también a Kevin Fernández, cual también está muy pegado a Francisco Martínez, eh, eh, VRO, eh, el de es Y volvamos con, con Mario Sánchez porque lleva bastante rato aspirando el de, de Se aprecia más mejor la distancia, la trazada de cada uno. Bueno, pues vemos integrantes del equipo Mazazo por todos lados. Ahí teniendo un buen final de carrera, tratando ganar una posición más. Los tres servidores, un pues, poco raro, un poco difícil. Pero bueno, ahora nos hemos visto el de 10 de cada de cada servidor, un poquito el nivel que hay por la parte de adelante, la cantidad de pazazos que están poniendo por aquí. A Mario Sánchez y a, a Albaña al final, ha ganado esa novena posición, Mario Sánchez, de estar disputándose está disputando a, está disputando a, en esta última vuelta. Y, y yo creo que el campeonato va a estar muy interesante. Ya en la próxima ronda estaremos por aquí. Eh, no sé si se apuntará o Fran Navarrete o, o bueno, quien quiera está invitado para, para tener la opinión de los comentaristas y, y el directo que será así. Si en esa vez, si eh, a partir de la ronda 1 ya retransmitiremos solamente el split a el server así decirlo, no solamente los platos que se clasifiquen eh, se aquí en el directo y, y bueno por lo que veo se espera muchísimo nivel y un campeonato donde veremos pues por ejemplo aquí ha ganado Iliad lo veremos enfrentarse a edu mil a Sabi Pichat a tres campeones que que ha habido en las tres carreras de los tres server y, y bueno, pues esos ocho primeros pilotos que están consiguiendo llegar eh, participarán en esta ronda uno. No tienen tienen garantizado la mala ronda. Uno? Pues dependiendo si quedan entre los cinco o diez, no, entre los ocho últimos seis últimos, ¿no? otra vez a, a las carreras clasificatorias. Bueno, lo que está claro es que nos lo vamos a pasar bastante bien. Ahí tenemos a los pilotos llegando a Mario Sánchez disputando de, de esa parte de esa línea de meta. Eh, a Oriol. Y en especial me alegro. Los pilotos que más conozco, bueno, Doni Santa Clara, ese B4, me alegro bueno, no mucho que se haya clasificado para el, el Split A de la ronda 1. A Roberto Gil, también ese B6. Ya, eh, enhorabuena también para el, el podio y, y los ocho primeros pilotos de cada, de cada carrera. no Han sido tres CRV y, y, y, y, claro, de las coberturas. Pues, Podemos estar un rato en uno, otro rato en otro. Y, y yo creo que se ha podido ver bueno, bastante bien el nivel que hay, la competitividad, la limpieza en pista no visto nada raro hay mucha participación tenemos ahí a mazazos con un tubo y, y mucha gente que se ha animado a participar en, en este campeonato bueno pues en, esta, en este server C la mejor fuerza ha sido un 45-5 Final se lo ha llevado a la carrera y Guía José Peña también ahí en segunda posición del equipo Mazazo José Luis Rodríguez Denis Santa Clara en P4 Morán en P5 Roberto Gil Daniel Blanco y eh, David Blanco y David Rico, perdón, son los P, P8 Pues bueno, chicos, pues Vamos a poner aquí el calendario para, que luego, para refrescaroslo. Este fin de semana, si en Motorland, haremos no. el, el campeonato, eh, la, la sesión clasificatoria ¿no? para la ronda 1. para ver qué pilotos entraban en ese split A. Y, y bueno, pues la ronda 1 ya lo estoy viendo el 20 del 6, que es este mes en domingo a las 8, tendremos en Dubai Dubai Autodrome en el GP. Eh, en la primera cita eh, retransmitiremos el server A, el Split A. Eh, una semana más tarde tenemos Nimbo, espectacular circuito el que han elegido el Team Mazazo, un calendario formidable. Eh, el 4 de julio, eh, a principios de julio ya Mido Jayo, a mí personalmente Mido Jayo me parece un circuitazo que no muchos simuladores tiene y, y bueno, también eh, depende de los gustos, ¿no?, claro. El, el 11 del 7 tendremos Red Bull GP y ya para terminar eh, el 18 de julio en North Ride, eh, la variante 24 horas, eh, va a estar muy muy divertida. Eh, me voy a pasar por aquí, por el canal de Voz, a ver qué comentan Roberto y Modes de limpiar bueno Mira, buenas, chicos Hola, estoy terminando el directo que algún comentario que pues sí que ha sido una pena tío que he perdido una posición en la última vuelta la última curva ah, han, ¿cómo han ha quedado? A... ¿P5 o P6? Rubén, Rubén P6, iba a ¿no? no no a ver eh, me ha adelantado en un fallo mío he ido yo pegado detrás de él eh, no sé 10 o 15 minutos ha cometido un pequeño error lo he conseguido adelantar me he escapado un poco y ya te digo, entrando en la última en la, en la penúltima curva de la última vuelta, pues me he salido un poco y me he adelantado. Me he adelantado ahí y ya no creo que haya. pero, te una pero te Yo creo que sí, de todas maneras, ahora hay que restar, ojo, al dato, ¿eh? ahora hay que restar a los puntos de la carrera las incidentes. Ah, oh, vale, vale. Yo sí, tenía, lo tenía más o menos controlado y en las últimas dos vueltas te lo he dicho, he metido tres incidentes. Uh -huh. por, ¿Y por filipollas. ¿Y tú, <ríe> tú bien, ¿no? ¿Tú, ah, ¿tú ahí bueno. Parte? He acabado 13 al final, me lo he pasado bien, la carrera muy limpita, los, los adversarios de esa zona la verdad es que muy bien. Llevaba neumáticos medios y he notado que al final uh, los otros seguramente llevaban blandos y entonces he empezado a ir un poco mejor. Y pero bueno vengo de, de hacer un reset de este fin de semana y, y nada iba como tiene que ir. Por cierto eh, recuerda que eh, los resultados están en la web de Railroom Room Spain en el Campeonato Summer Cup, Porsche Summer Cup. En la pestaña week 0, ojo, WIC 0. Ahí están los resultados de toda la carrera. ¿Vale? Vale, no sé qué es raro es, ¿no? WIC 0. Sí, uy, porque vale. solo sale uno. Obviamente. Espérate, porque solo sale uno, a ver si es que hay algún problemilla. Voy a mirarlo, así los a ver si los los Sí, resultados. Bueno, esta está la página de, de RRS: eh, Campeonato de Race Room Spain. Solo ha subido el resultado, no sé por qué, voy a subir el resto. Aquí tenemos diferentes campeonatos de diferentes comunidades. Eh, inscripciones para quien quiera inscribirse, descargar el reglamento. Eh, okay. Bueno, pues aquí teníamos las hot labs, las que se habrán hecho los splits, me imagino. Efectivamente, estos son los los tres que, me dejó, que han bajado del 44, así que... No ha bajado nadie más. La asignación de splits. Split A, split B, split C. Por el tiempo han ido cogiendo... Bueno. Lo han separado lo mejor que han podido. Y... Y aquí tenemos ya los resultados. Uh, Porsche, Summer Cup, el split A. Pues nada, Edu se ha llevado el ganador. La pole position, la vuelta más rápida y el piloto con más incidente. Ahí tenemos... Cero incidentes y cero colisiones espectacular en 23 vueltas la gap, y la mejor vuelta 44.5 y la cual y 43.2 diferentes resultados. Eh, bueno, faltan aquí los demás splits pero bueno, esto ya lo irán subiendo, lo irá subiendo Roberto conforme pase la tarde. Pues nada chicos, pues aquí podéis consultar los resultados, eh, la información de, de este campeonato, eh, Recordar la Porsche 911 Summer Cup. Eh, vamos a poner el calendario. Nada, pues hasta aquí ha sido todo. Para mí es un placer retransmitir un campeonato eh, de, con tanta participación. Eh, siempre estamos dispuestos a colaborar con las comunidades que quieran y, y bueno, eh, al final el entendimiento es siempre mejor para todos, la colaboración y pensamos que es mejor sumar que restar. Ya está, solo bueno. falta el del server de mazazos que me tienen que dar Jason subirlo para que se vean los resultados. Pues ya está, yo lo explicaba explicado ahí donde están también los resultados ¿Ya, ya estás está en directo aún. Sí, ya, bueno, pues nada, despedirnos eh... Ah, mira, tenemos por aquí a Kevin Kevin, ¿qué tal la carrera? Eh, bien Lo único que creo que me he equivocado de serve. Ah, pues bueno, eso ya lo comprobarán luego eh, has tenido ahí un final de carrera Con Francisco, ¿no? Me ha parecido verte bien. Disputando ¿Sí? la posición, y va bastante pegado pues sí, la verdad es que Iba lento No sé si iba ya pinchado con las ruedas Pero bueno, al final He ido escalando posiciones Muy limpio todo, la verdad Así que, para la siguiente Bueno, pues nada, pues vamos a ir Cortando ya la retransmisión Y un saludo a todos Y nos vemos en la próxima ronda Que será la ronda 1 Empieza el campeonato de timazazo, la Summer Cup eh, Está por Summer Cup colaboración con RRS. Y nada, el 20 de este mes que cae en domingo a las 8 estaremos por aquí retransmitiendo ese split. Ah, a un saludo.